Voy a lanzar la... Ha la sobrado, de, de todas maneras, ¿no? Cuando has visto ahí uh, las propiedades, uh, se, no iba saturado. Sí, no. sí, exactamente. Eso es lo que me ha extrañado un poco. Bueno, pues nada, estamos de, de vuelta, sentimos las dificultades técnicas. Por lo menos hemos recuperado el tiempo que falta. Eh, o sea. sí. Parece que, que ha cargado ya correctamente y nada vamos un poco a hacer el, el repaso de posiciones el, el repaso de posiciones pues nada tenemos a a Dusan Torovich en primera posición le sigue el ruso Artem Pokoboski. Manuel Alves que bueno está en tercera posición y bueno y vemos que, que Manuel López ha ido escalando está en cuarta, en cuarta posición escalando. y justo que le sigue que era con el que estaba luchando todo, todo el tiempo pues ahí está, en, en quinta posición. Sigue Vladisjevic y el chef de Performance, Antonio Alonso, Luis Sousa y cierra la décima posición Alejandro Villarreina. Pues nada, esto es un poco lo que hay. Vemos que ya se han establecido un poco las, las posiciones con más normalidad. ahí a punto de interceptar algo a... a lo ¿Y Roberto me parece que ¿No estamos emitiendo me sale me sale pues la televisión de desde cuando empezamos sí que se ve sí que se ve, sí que se ve. De cuadro cuadra con lo que estamos emitiendo genial si, es que sí, correcto es que Vamos un, un par de, de segundos detrás de básicamente de de de vale, pero... pues nada eh... es que hago la dificultad técnica porque estamos aquí un poco de cristal ¿no? vale, pues nada efectivamente lleva razoncados en mi carga pues nada eh... un poco lo que, lo que comentábamos el... Manuel López que está un poco luchando por, por remontar, está ya está intercontada. Pero el, el, el podio está, ah, está disputado, ¿eh? están todos en un pañuelo. Claro, es que están en tres pasos Están todos, los cinco, sí, sí. Tres segundos están cinco pilotos. Y el grupo secundario, que son cinco más, que ya van, son diez, es la sí, nada, eh. Sí, sí, sí, sí. Hola. Estamos a mitad de carrera ya, ¿eh? no es que hayamos otros 3 minutos en cuanto. Sí, quizás ahora, como estaban los compañeros de Intuf en 4 o 5 minutos, se va, se va a empezar a ver el, el, el, un poco el... La estrategia del desgaste, ¿no? La estrategia, el cuidado de los neumáticos, el, el consumo. Y bueno, sobre todo en este tema de más que el consumo, se, se va a empezar a ver... Cuidado, largo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Alguien ah, ha no, no que o sea, era box. Sí, Sí, sí. Lleva, eh, mira, alguien lleva, lleva una estrategia de. ¿Emanuel pues, eh, Alves? ¿Era? ¿no? Porque eh, Manuel. Sí, sí, sí, no sé si me indica.. No, Manuel Alves sigue en pista. No sé que, quién puede ser. No me lo está indicando realmente aquello. A ver si era un, un piloto que venía, digamos, con vuelta. Sabes que, que igual iba, era un doblado. Sí, vamos a repasar un poco la, la parrilla, pero. No parece que haya nadie ahora mismo en boxes. Ah. Pues sí. Pues sí. Ya tenemos dos o no sé si este Peugeot es un abandono. Sí, es tampoco o sea, efectivamente no sé si es abandono. El último, Brisas, es el último, o sea que seguramente es un abandono. Vale, estos son compañeros que. Pues.. Acaba de salir el Peugeot. Ah, sí. Pues no, mira. Los pues van todos este cambiando. Alberto <ríe> Vicente pues sigue jugando la estrategia de neumática, desde luego claro es, es que esto luego así a nivel de, de, de presentador vamos a decir eh, no te das cuenta hasta que hasta que no lo ves en pista no cuando ya has entrenado sí que tienes muy claro que si sí es evidente que tienes que parar a cambiar ruedas o si sí no, ¿no? El, recordemos que está un factor de multiplicación este de desgaste que parece que no y realmente influye una barbaridad o sea es que con el por dos, cosa en la que estás a ritmos muy, muy altos, eh, los neumáticos desaparecen. Y ahora mismo no sabemos, si desde cabina, digamos, que no sabemos si la mayoría de gente va a parar o si la mayoría de gente no va a parar. O sea que tenemos esa duda. Sí, sí, sí. Hombre, ahora ahora cobra un poco de sentido porque quizá Emanuel no, no ha ido apretando tanto al principio. ¿Cuál ha la estrategia de inteligente de consumo moderado efectivamente tampoco podemos Sí, una cosa que, que, que parece, parece clara también es que de los tiempos aunque mira creo que acaba de entrar a boxes a... es como lo ha pasado a... en boxes a ver si podemos ver ¿no? bueno manual. está décimo ahora y no sé si está décimo por vale, box. sí, box. la boxes. pues me parece una estrategia eh, no sé, yo creo que se puede conservar y se puede llegar Paran sí. tarde, no paran tarde. O sea, claro, por... es que ya quedan 11 minutos. Y, si vas a parar, que... yo pararía en medio y que más rueda en todas partes. Sí, sí. O, efectivamente, o paras en medio o no paras. Pero parar ya cuando quedan... pero bueno, Igual no, no lo han conscientes no lo han probado o no sé. O ha cambiado de... algo la... Con la lucha, la, la emoción, con la, lucha, la emoción de la primera carrera, no miraba. Bueno, pues ahí sale Manuel López. No sabes, ver eh, el momento está en P16. Vamos a ver dónde se sitúa cuando se incorpore. A pista lo que iba a comentar es que eh, este, eh, lo que hablamos del ritmo mientras que la manga anterior la, la vuelta rápida estaba en 2 14 bajo dos 13 alto 2 13 8 altos sí ahora eh, la vuelta rápida está en dos quince ocho o sea dos segundos más lento con lo cual se nota que están eh, midiendo mucho las fuerzas y, y el desgaste en los pilotos o sea están teniendo en cuenta realmente la que esta manga Correcto, es, porque el ritmo sí sí francamente más lento. Dos segundos segundos. Bastante. Pero es verdad que no han podido rodar en, digamos, poner el limpio los primeros, sí, estaban sí. dentro de los grupos Entonces, sí, igual, sí, también sí. Es tampoco no sé. También, porque realmente esta categoría es eso, ¿eh? si tú eres en definitiva, solo un segundo más rápido circuito de una vuelta de dos segundos y pico, hay de dos minutos y pico, o sea, un circuitazo es una vuelta sí, sí, son corta para que nada. Sí. Pues eh, con esa diferencia que en de definitiva equivale a hacer una décima por curva, es dificilísimo adelantar. Entonces un piloto que sea un segundo más lento que tú te puede hacer un tapón muy importante en esta categoría. Bueno, ahí vemos este grupito. Cuesta, cuesta que ahí siguen bueno mira, otro otro Otra box. otro que entra a boxes eh, <risa> este es el, el amigo de, de Roberto Nenat Vladislav Roberto si me atraganto si me... <risa> ¿Me vas a pagar tú el médico <risa> pero tú no has dicho ni una vez bueno sí pero vemos que, que parece eh, claro no que la gente está por cómo Vladislav <risa> muy bien no, no, seguramente, no sé si diría, pero eh, vamos. bueno, como, pero como no? que estamos, te decía, eso que parece que, que, que la, la opción de, de entrar a boxes no es tan excepcional. Yo pensaba que iba a ser algo más. Yo creo que más de uno no va a entrar. Ahí está, mira, Artem, los Yo a que por a ejemplo, eh, Alejandro Díaz de Reina. Yo estoy seguro de que a estas alturas ya no entra. Y Manuel Alves tampoco. Manuel es un, es un pelotón que cuida mucho. Lo comentaba ayer, Frank. Acordé mucho con y dice: Bueno, Manuel cuida mucho la, la, los neumáticos. Eh, vamos a Modest: que, y, que no si, si, a no ser que, que se decaigan los neumáticos, porque lo he dicho Modest: eh, sin una estrategia de cambio de neumáticos no se entiende, parar eh, al último tercio de carrera. Sí. Para eso paras la mitad y vas a fuego. ¿sabes? Sí. Bueno, ah, igual pues... también han improvisado, es ¿eh? Lo típico de que según el ritmo que te encuentras en la carrera, pues, ah, es igual tratando como tú tratas, también gastas la mitad que metido y un grupito luchando, que vas ah, frenando a destiempo lo que sea. Y que te sí, sí, sí, sí, sí, de, de, de, de las condiciones de cada, cada carrera, de, de, de, de, de, de si te toca más lucha, más lucha, vas a sufrir, ¿no? los neumáticos más o menos pero bueno vemos ahí sí, que, que Manuel Alves pues está ahí intentando alcanzar a, a Mirado, <risa> Mirado. Bueno, está 8 segundos, ¿eh? aunque va se acerca en algunos tramos. Mil, Miloradović. Sí. Y si sí, mostró pues, que parece que, que casi alguien. ¿no? vez sí, está, vos, está, ¿sí? está, está es? detrás de, de Manuel Alves. Ha entrado, mira, bich ¿no? ¿Quién ¿Ha entrado? Sí, creo que ha entrado. Sí, sí, correcto. Mira, Radovic se ha entrado a las boxes. Mira, ahora tenemos cuatro marcas o cinco en las seis primeras plazas. ¿eh? Tenemos todas las marcas. Hyundai, Honda, uh, Cupra, Honda, Volkswagen. Eso es de Alfa, no, no llego ni a verlo de pequeñito como está en el mundo. Y ¿tú? Chef of Performance creo que también puede ser que entra. Sí, porque también está sí. bajando posiciones. Si ¿O tiene un accidente o está en, entrando en boxes? Sí, ahí lo vemos, eh, está esperando ahí que le ponga, que le ponga la, la gasolina, y ya sale y, y usa Miratovich, pues creo que también está en la misma situación, por lo cual, bueno, claramente, eh, vemos que ahora sale eh, pues nada, vemos que, que Manuel Alves se hace con la cabeza y, y nada, el, y tenemos una panorámica, ahí lo vemos con, con, el, con el blanco pues a dos segundos y pico de, de gusto y ah mira chef performance le acaban de marcar un drive through por Uy, no qué respetar pena. los límites de velocidad en, el, en boxes ya las ya que tuviera, pues, va a tener ya más complicado ha caído al puesto 14 y ya, ya más para abajo pero bueno vemos que, que efectivamente el general con su estrategia de no entrar que antes, un minuto recordemos que son tres vueltas escasas, eh. si sí, sí, sí. Sí, lo van a pasar mal, pero bueno, no, hay un, hay un, es que cuida mucho las bombas. Y parece hay si, un detalle, por sí. ejemplo, perdona que te corte. Sí. Manuel López está en posición 10, pero es que estaba a 20 segundos del 9 ¿sabe? y está pues eso, a un minuto de la cabeza. Es que es imposible así. Claro, es que eso, Aunque eso vayas es así. Que, casi tan la, la estrategia, es, vamos, yo creo que, que no tras este formato lo hemos visto. La estrategia no es entrar a, a cambiar en una manga de 30 minutos. La o sea, estrategia es conservar, es, eh, es maximizar los neumáticos y aprovecharlos. Eh, porque que tienes al momento que efectivamente los la manga, pues ahí está, en, en bastante lejos de una posición ahora y, y con muy pocas posibilidades. Tiene que pasar un desastre. En cambio, Manuel Alves, Luis Gusto y Roda Antillero, también Alejandro Díaz esa estrategia de conservar neumáticos. Pues, pues fíjate eh, eh, eh, que andas vamos, que se había que, que puesto en, en P23 en, por un accidente o algo, ya está en P7. Imagínate cómo está el tema. Claro, eh, pero volvemos a, a, a, a lo mismo, ¿no? Aquí es también una cuestión de, de, de, de esa estrategia, ¿no? Muchos pilotos han quizás han, eh, han tanto los quizás poder apretar más pero creo que está demostrando que realmente no es la, la estrategia adecuada es que a veces puede parecer porque cuesta mucho controlarse el otro pero puede parecer mala estrategia perder tres segundos por vuelta que es un mundo de, de ritmo lo más lento que puedes ir si decides ir de eh, tres segundos más lento una vuelta rápida pero es que al cabo de 10 vueltas solo has perdido 30 segundos y cambiando ruedas vas a perder 45 o un minuto seguro entonces ahí está un poco la magia ¿no? del piloto de, de darse cuenta de que en realidad puede ir mucho más tranquilo y optar por no parar pero a veces es eso que te metes en un equipo de dos pilotos o, o alguien que entrene solo pues a, a entrenar y, y te quedas en un como tú mismo te haces el mensaje de que hay que cambiar ruedas por narices no y, y, y te quedas con eso en la cabeza y bueno pues entrar en la vuelta 15 no pues mira aparecen tres o cuatro que, que deciden decide rodar mucho más lento y desgastar menos y al final pues eh, eso son 20 segundos 20. Qué sí, sí, sí, sí. bueno parece que esto ya se va aclarando 2.46 queda esta vuelta y una más Manuel Albert, que ya, de, ya está en torno a nosotros bueno, mucho he mucho más y arriba con una cuarta posición la verdad ya bastante alejado el podio eh, no pasa nada no, está ya bastante bastante bastante claro a que casi le sales a Manuel López que ya se ha puesto a séptima posición pero claro tiene todavía delante es que Andrés está tiene tiene a 50 segundos Andrés Bauer pues te digo ya está demasiado pues, lejos Andrés Power, más 8, 10 lazarín, sí, sí, no, no, justamente es el, el primero, es, es el primero de los que hay cambios animático, si no sí. claro es. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, pueden tener algún susto, de hecho, Algunos, sí, de... y salirse, prácticamente. Ah, claro. Sí, sí. No, y, o Orlando Tejero, y Orlando Tejillo y justo. La lucha, sí. eh, en la lucha, esta de las últimas vueltas, llevan los coches muy desgastados. Puedes tener un error de yo sí, no sé, una frenada sí, más sí, larga, sí, sí, sí. o se la van a sufrir. Y... ¿no? Este, este bueno, o que Alejandro salga beneficiado ¿no? de una salida de pista sencillamente. Pues igual le toca la lotería, Alejandro, y, y hasta ahí. Sí. Esto, las carreras, además, en la última vuelta, a haber siempre algún. De más, la... la gente se pone nerviosa por el hecho de ser la última vuelta, no no se sé, haces errores propios y, y errores de, de, de hecho, la lucha. Not eh. De hecho, de o sea, se nota Manuel Alves bastante suavecito. Fijaros sí, cómo no. conduce claro. ahora. Ha rebajado, dice, además debe llevar el coche si no ha parado. Eh, no sé si tendríamos opción de ver su indicador, su, su marcador. Igual lo lleva puesto y todo. ¿El Sí. Creo que creo que no se puede. Vamos a ver si hay otra cámara interior, pero no, se es eso te... Especialmente para que te puedas tener pues la de es que... Exacto, como la vida sí. real que la cámara en sí, la Esta pantanita. otra vista lo ves que, que, que bueno, si sí, podemos ver el, el, el detalle incluso del volante ¿no? y ves el monitor de la de blanca. ¿no? Pues si te das cuenta la, la barra de revoluciones es. Exigente. La sí, es de atrecho, nos está enseñando Exacto. un Exacto. folio de atrecho. ¿eh? es la alves la ha puesto él, ese folio pintado <risa> seguramente para para para proteger eh, su creo su... Creo, hombre, creo que estaba, estaría, creo, creo, estaría que estaba intent, creo que estaba perdonar, intentando llegar eh, con el tiempo a cero para no dar otra vuelta pero no le ha no ha podido ser ah sí bueno eso es complicado hacerlo una vez estaba en la bancos. Bueno, por ser el último decir, no quiero dar otra. Ya una salida, una salida. Sí, alguien, ¿alguien ha salido. No es López es lockdown. Está ya al límite. Y López. otra salida, ha habido dos claro, salidas. Estamos viendo efectivamente, pues eso, ya el, el, lo mal que se pasa en las, las últimas últimas vueltas. Y... y... Bueno, estamos viendo que parece que Orlando Tejero ha cazado a... A ah, Manuel Alves, le ha pas también un gusto. Lo vemos ahí? Ah, no, pues Igual que se ha salido de salves. Igual que se ha salido de salves, eh. Claro, ahí lo vemos ahí efectivamente, se ha puesto tercero. Tercera posición. Bueno, pues qué volca ha dado esto, ¿no? Eh, seguramente por esa gestión de neumáticos algo. La ha apagado, ¿no? Con una salida de pista y. O, o, ojo, o gasolina, eh, porque rueda muy despacio, fijaros. Sí, ¿no? ¿Cómo o, me parece, no? A mí. parece que.. que... Por el sonido igual es gasolina, eh. Igual es gasolina, efectivamente. Pues, va muy lento, sí, va muy lento. Sí, sí, además se le están yendo clarísimamente, eh. Fíjate que está a, a 50 segundos, ¿no? Eh, está, está sí, Vía Reina está a 15. No, es que está los relojes un poco raro. Loco. Ah, bueno, sí, sí, es verdad, la marca 10. Pero fíjate, la, fíjate, la acaba de adelantar yo creo que es un doblado. Con lo cual sí, está sí. debe ir. En las gomas. Eh, ¿sí? Sin no, gasolina. Pues, embragado, no? va, va embragado. Yo creo, yo creo que es gasolina. Vamos a. A, a, a seguir al, al líder, a Orlando Y, y Orlando y, y el inglés tienen, Están a poco en traistancia Vamos a ver cómo la, la a Entrar en la última prueba ¿no? no, Oye, se hablando. ha ido fuera Orlando pues la ULU Toma, toma el, el hidrato Y lo va a tomar Definitivamente, Definitivamente, porque acaba de ir la carrera porque, bueno, para, para ah, 10 reina, estamos en tercero, ¿eh? Alves está en quinta sí, posición, luego... Se sí, sí. está adelantando, ¿eh? Alves. Pero, bueno, ese, este es el final de... Sí. O sea, que ha quedado sin caso, ¿eh? Porque está perdiendo tiempo, está, está parado, yo creo que Alves. Vamos a, a, Alves, a ver. Efectivamente, vamos a ver, Manuel Alves, eh, pues muy mal le va a cazar un piso, que que también no ha pasado a la... Pero acaba de entrar, sí acaba de entrar. Y, y bueno, eh, ya hemos visto un poco, ¿no? Lo que comentamos de lo interesante que es realmente estas... Eh, Estás es ¿no? y, y esta segunda manga ¿no? y va lo decidiendo... difícil de la estrategia ¿eh? lo fácil que parecía que hace minutos. Fíjate la, la vuelta rápida al final que la ha marcado Manuel López 2-14. ¿no? Hablábamos de 2-13-8. La vuelta al final sí que ha apretado, claro pero lo que la necesidad es que ya pasa por 2, ya ha pasado por todos los días, pues tanto más fresca. Entonces, bueno, se ha acercado a ese tiempo a la primera primera manga pero vemos que por la 2010 y bueno pues nada hasta aquí la hasta esta primera ronda de la de Fanicap, los de CR de, de 18 y 19 aquí en, en Sepan y bueno hemos visto al final una, una segunda manga un final bastante bastante entretenido bastante divertido de sufrir no como como ha perdido... en la última vuelta han hecho sí sí errores eh, estratégicos básicamente y justamente lo que decíamos no de diría Reina que estábamos diciendo una vuelta antes de si sí. la y Pama se ha subido al podio sí sí sí sí sí a a... Ha, ha, ha estado muy bien y bueno y al final les ha visto eso que, que incluso conservando neumáticos que pensábamos que era la clave posiblemente Manuel Alves la ha perdido no por los neumáticos sino por el combustible no Tenía pinta ser que que el otro factor, todos apostamos por el combustible, o sea por el normativo, otro factor al final, que es el combustible ha pesado también, ¿no? Ha tenido su, su, su influencia, ¿no? Ese, ese minimizar el, el, el llenado del tanque hasta el último litro y, y al final lo pagas, ¿no? Una victoria que parece clara. Arriesgado al litro, igual lo tenía contado en una carrera en solitario Y luego aquí, pues, pues con pues alguna lucha que ha hecho Ha gastado un pelín más y, y bueno, le ha faltado ese litrillo sí. yo, yo recuerdo una vez hablando con, con, con Edu, con Simón Omil Sobre esto del de, de, de, de apurar Decía que bueno, que sí, que tienes que ajustar, ¿no? Pero que eso es absurdo apurar al, al litro ¿Te, ¿Te vas a jugar la carrera por dos litros? Yo eso también me lo he planteado a mí mismo muchas veces. Y si al final estás hablando de, de como si dejaras una botella de, de Fanta es que en el, en el asiento es, de al lado, no y ¿eso es. te va a hacer perder la carrera? Una claro, botella de Fanta. Eso es lo que él decía, ¿no? Decía, o joder, está bien, no, no, hay que calcular ya hay que, a echar los litros que hay que echar. Pero es aquello de, hostias, es que es un litro menos. Es el, pues los, si tú estás pensando que es un litro menos, no lo es. No lo es y, y aquí, aquí tenemos el caso, ¡Pram! Es, la ha pasado más de una vez también a Fran Machuca que se ha quedado eh, tirado en la última vuelta por, por un litro. ¿no? Y, Pero y, Fran, Fran como, como corre más que los demás, gasta más. Sí, esto, sí, esto, sí, esto lo dice. Un detalle, un detalle. Pu puede ser también el neumático, ¿eh? igual estaba en la llanta. Que la llanta puede tampoco haber. Te, permite, ah, te permite... Puede correr. haber, puede haber Vento, explotado. Eh. Es, eh, es que claro. Es, es, un, es una de dos. O no hay gasolina o le ha petado una rueda. Es que... Es así. Claro. Y claro, estos coches no. a veces son puñeteros, ¿eh? porque si se si, si depende estoy, de la categoría. Estoy viendo, no se nota. Fíjate, estoy viendo en el Discord que está escribiendo ahora manuel López, finalmente dice que una aplicación que se descargó le decía que iban a ser 13 vueltas. Que puso combustible para, para 13 ya, ya han acabado siendo 14, 14 vueltas. Entonces. Eso es mala previsión porque son 13 vueltas de carrera. Vas que luego no dar la vuelta adicional. Tenía, eso es tenía, lo que no ten... Roberto tenía que haber frenado al, al lo que habéis comentado de que a veces cuando vas a pasar la meta, eh, pues eh, te quedan 5 segundos para pasar. no Claro, efectivamente. Y se oye, se oye una tele o no sé qué se oye. Pues esa, esa última vuelta... Esa última vuelta de más, que además igual ha dependido de él, que lo podía haber sí. frenado, sí, sí. Y, y bueno, igual, bueno, sí, no dejarse adelantar, no, que llegara a cero el contador. Pero viene de una vuelta, viene de una vuelta, has contado 13, has ido más rápido de lo que sí. creías y haces Exacto. 14, pues mira. Exacto. Bueno, no, no hay que apurar tanto, como dice el compañero Enrique. No hay que empurar tanto Sí, sí, ya te digo El consejo que daba Pues fíjate simón Mil, Edu O sea, estamos hablando De un, de un, de un tipo Megalien que, que, Megalien y que <ríe> gestiona no Que no, no es solo rápido No solo sabe hacer setups no solo, Es que gestiona todo esto Que, es como, que al final Es ser un piloto completo Y me decía eso ¿no? uh -huh. decía, oh, Estamos ahí todos En el grupillo En el Discord Hablando de este tema Y yo, joder Es que por dos litros Te la vas a jugar Y, todo, y era como Hostia Pero si es que es súper obvio <risa> Tiene que venir una nena A decírmelo Pero si es que es de cajón y todos jugamos pues a intentar sí. que vamos a ver si ganamos una decimilla por, por un litro menos. Y lo que haces es que no ganas esa décima, y encima eh, te quedas tirado. ¿no? O ¿Qué? tienes que ceder un montón de posiciones. Bueno, compañeros, pues vamos sí. a despedir la, la retransmisión. Ha pues sido, han sí. sido dos carreras muy interesantes, sobre todo sobre todo la última. Eh, creo que hay pilotos como, como posiblemente Manuel López que va a aprender mucho ¿no? de, de, esta, de esta segunda manga y, y, y creo que, que va a mejorar mucho su estrategia para la siguiente carrera y va a dar más guerra, yo creo que va a estar ahí arriba. Y, y bueno, eh, la siguiente carrera, como decíamos, eh, va a ver dónde iba a ser, se me ha olvidado, eh, en Sasserring va a ser en Sassering. Y, y bueno. A ver, a ver qué nos ofrecen los pilotos y a ver si vemos una sigla parrilla tan llena como hoy, que hemos visto 28 pilotos. Viendo no. el este comportamiento de esa primera carrera, seguro que va a ser una carrera fantástica, porque incluso si el circuito es más ratonero más pequeño, ya se ve que se va a ver unas muy bonitas carreras en esta Fanny. Uh -huh. y, y nada, a Eso disfrutarlas esperamos. la semana pues que viene. Pues nada. Bueno, yo ya me despido también. Y nada, recordaros que toda la información de resultados de los tiempos por vuelta y demás eh, estarán toda la información en la web tanto de esta carrera como de, de todos los campeonatos que hay en marcha pues un saludo es. y buenas noches a todos Venga, buenas noches a todos, hasta pronto buenas noches